Bueno, ya nos vamos a seguir porque tenemos una entrevista a esta hora eh, con la directora general de salud ambiental, que es Julieta miglivaca que está con nosotros, -Vaca, que está con nosotros ya en línea. ¿La tenemos ahí? La saludamos a Julieta. Buen día, Julieta, ¿cómo le va? Bienvenida a LB7. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Carlos, la saluda. Bueno, y la molestamos nuevamente porque empieza a preocupar los casos de dengue que, que siguen eh, subiendo, Julieta. Eh, sí siguen subiendo los casos de dengue en las mismas en las mismas áreas eh, que venían que venía habiendo casos digamos que siguen incrementando continuamos nosotros con los operativos de bloqueo y este, hemos in, implementado otras estrategias para tratar de disminuir la población del mosquito ya que esto también tiene que ver mucho con una cuestión ambiental de las áreas involucradas uh -huh. Eh, ¿Qué tema, no? Porque la verdad que habíamos arrancado, cuando hablamos con usted, creo que estamos en doscientos y pico de casos, una cosa así ¿Cómo se incrementó? Eh, ¿Y cómo avisarle a la población para que haga todo lo posible para eh, seguir el paso a paso de descacharrar, de dar vuelta todo lo que acumule agua, entender que estamos hablando de muchísimos casos, eh? Bueno, ahí estamos arriba de seiscientos casos eh, y bueno, y esto que vos decís es muy importante el descacharreo, uh -huh. eh, hoy cuando vamos a algunas viviendas la gente está muy encerrada a, a lo material, eh, hay mucha gente que no quiere sacar los cacharros, eh, que, que son acumuladores uh -huh. en sus viviendas, y lamentablemente en estas viviendas es donde tenemos una gran cantidad de criaderos de mosquitos, que después nos llevan a que toda la zona tenga una gran población de mosquitos, nosotros podemos eliminar los criaderos y hacer un buen control focal y una fumigación en, en uh -huh. muchas viviendas, pero si nos quedan tres o cuatro casas con esos acumuladores, o con mucho cacharro, mucho criadero, en las otras viviendas, en 48 horas van a tener nuevamente mosquitos. Uh -huh. sí, Entonces bueno. es un trabajo de todos los vecinos. Uh -huh. No sirve que lo hagamos en dos o tres casas, para que sea efectivo tenemos que poder ingresar al 100% de las viviendas de la zona que estamos trabajando. Y un poco esa es la problemática que estamos encontrando, donde o no podemos ingresar, o este no nos dejan eliminar los cacharros. Mm. Eh, bueno, este es un común. Entonces, para la, para, para la población, digo, hay que entender... Eh, lo que está sucediendo, empezar a tomar dimensión de lo que pasa eh, Para empezar a hacer, eh, uno, lo, lo más importante que es descacharrar Dar, dar, dar vuelta a todo lo que contiene agua Y entender que el mosquito está presente Porque a veces decimos, ah, no pasa nada Lo dicen en la radio, lo dicen en la tele porque no tienen nada para decir No, esto está sucediendo y está empezando a preocupar el sistema de salud Exactamente, a nosotros... Nos, nos preocupa y nos ocupa sí. porque venimos trabajando intensamente de lunes a lunes en en, las, en en todas las áreas porque en realidad sale un caso sospechoso y la, y la, y la área operativa de la zona va a realizar primero la visita domiciliaria eh, verifica que haya personas, que no haya personas con síntomas en la zona y en base a eso se priorizan las zonas a trabajar este ya por ejemplo hemos tenido casos en Camellá, en Café Viejo, en Terra uh -huh. Buena, en Cruz Alta, caso, este, en Moca, casos aislados, uno dos casos, este, y el común denominador es que las personas eh, que se han contagiado han tenido algún nexo uh -huh. con Lules o con el área sudoeste de la capital, o han ido a visitar a algún familiar, o han estado en los cumpleaños, entonces en este sentido también es eh, <coughs> Pero, uh -huh. este Es un, es, eh, un pedido a la, a la población que nos cuidemos usando repelente Porque si bien una acción es realizar el bloqueo, la eliminación de, de los inservicios el control focal En nuestra zona donde vivimos Pero cuando salimos a otras zonas no sabemos cómo están las otras zonas uh -huh. Entonces siempre salir de su casa con el repelente para evitar así la picadura del mosquito eh, directores y encima hay que sumarle que comienzan las clases hoy que ahí va a haber movimiento de gente de una punta a la otra exactamente ese también es otra situación que, que nos encuentra así que a los niños ponerle repelente eh, para que y sobre todo en horas de la mañana y en horas de la tarde uh -huh. eh, el mosquito pica temprano porque es un mosquito diurno el la existe un mosquito que pica de día eh, con temperaturas no muy altas o sea a las 2 de la tarde nosotros no vamos a encontrar el aire volando, eh, pero sí en los turnos de las 7, 8 de la mañana y a las 7, 8 de la noche. Uh -huh. eh, directora, y también ahí se suma algo que usted marcó muy bien, que es lo que es Lules Capital, que eran los lugares donde más eh, estaba habiendo contagios, empezó a ver lugares ya en, en otros puntos de la provincia, eso también empieza a preocupar porque significa que empieza a ampliarse. Eh, exactamente, pero bueno, eh, hasta hasta ahora los casos que tenemos en otros lugares de la provincia están controlados y este, son casos puntuales de, como te decía, pacientes que han tenido un nexo uh -huh. con estas zonas donde tenemos brote, o sea, que se han contagiado ahí y que a los cinco días eh, han empezado con síntomas, eh, se le hizo el análisis cuando ellos dijeron dónde habían estado y por los síntomas y se confirma el caso. Uh -huh. eh, es muy importante que estos bloqueos están bien realizados y que estos pacientes están usando repelente, o sea, desde el momento que uno presente síntomas hay que empezar a ponerse repelentes también para evitar que si yo estoy positiva para dengue, me pique un mosquito y ese mosquito contagie tanto a otros vecinos como a otros miembros de mi familia. Uh -huh. Qué importante lo que acaba de comunicar, aquellos que por ahí tengan síntomas entonces de dengue, que son esta fiebre por encima ya de los 38 grados presente constantemente dolores musculares, empieza a tener los síntomas del dengue, este, usemos repelente para no contagiar al resto de la familia, de los vecinos, eso es algo importante para tener en cuenta, ¿eh? Exactamente, al primer síntoma intensificar el uso de repelente, por eso nosotros decimos que los pacientes con dengue se tienen que aislar y no es un aislamiento como el de COVID porque la gente uno le dice hoy aislamiento y dice no, no, siete 14 días encerrado, no. No, no es ese aislamiento, es el tratar de no circular por todo, por todos lados y este usar muchos repelentes. O sea, sería como evitar, aislarnos para evitar que nos piquen los mosquitos y que nosotros vayamos dejando mosquitos con dengue por diferentes lugares. Bueno, perfecto. La verdad que estamos, bueno, esto que nos, nos ocupa a nosotros como medios de comunicación también, para avisarle a la, a la comunidad la importancia que tiene el poder, primero hablar con usted, que nos cuente cuál es la situación, que estamos hablando de 600 casos, por arriba de 600 casos, y empezar a entender cómo cuidarnos, qué hacer, y bueno y que los vecinos que tienen que descacharrar, que entiendan esa situación también, porque son los lugares donde se acumula este, este mosquito, donde se cría este mosquito, así que entender que forman parte de la solución también. no Porque a veces es medio difícil, me imagino el trabajo de ustedes en territorio, cuando llegan a una casa y el vecino no quiere descacharrar. Es muy difícil, ah. es muy difícil porque no nos dejan ingresar. Mm -hmm. Yo entiendo que hay una cuestión eh, de seguridad y que muchas veces hay empleadas en las casas porque los dueños de casa están trabajando y, y no es sencillo dejar pasar a un desconocido. Mm -hmm. este, en esa situación también nos ponemos, pero eh, es importante aclarar, nosotros nunca vamos solos, siempre es un equipo de salud que, que aborda esa situación. Eh, actualmente hemos hemos in, incrementado que cuando estamos trabajando en la zona circula una camioneta que avisa a los vecinos que está en el de Salud trabajando con, con un parlante este como para transmitir también es cierta tranquilidad de que somos nosotros los que estamos trabajando Bien. Bien, bien. hay un parlante ahí girando un, un autoparlante para que la gente sepa que está la gente de salud trabajando bueno, eso es perfecto vamos a intentar desde LB7 también comunicar a la población durante toda la jornada que sepa que están trabajando y lo que hay que hacer para prevenir este, este dengue que oh. lamentablemente ya se empezó a hacer amigo de este tiempo y se quiere quedar Hoy vamos a estar trabajando en la mañana en el barrio 11 de marzo sí. y a la tarde en la zona del parque Guillermina este, por las veredas Norte del Parque Guillermina uh -huh. También o sea, está bueno como para que Los vecinos sepan que hoy eh, Si los visitan y viven en la zona Del barrio Enzalado o son en la zona Norte del Parque Guillermina estamos, Somos nosotros Bien, barrio eh, 11 de marzo 11 de marzo sí. Ahora durante la mañana y por la tarde Lo que es Parque eh, el Guillermina y Zona, eh, me dijo La zona de la, digamos, de la Avenida para el norte Perfecto. Para el frente del Parque Guillermina Perfecto, que son ustedes los que van a estar trabajando en la jornada del día de hoy. Bueno, y vamos a ver si podemos coordinar ahí con con usted, fuera de fuera de, de aire, con producción, para ir teniendo esto, estos recorridos para avisarle a la población, ¿le parece? Perfecto, nosotros todas las noches cuando salen los resultados del laboratorio ya planificamos las acciones del día siguiente, Perfecto. así que eso nos puede ayudar a nosotros también. Perfecto, así vamos comunicando. Bueno, directora general de Salud Ambiental, Julieta Migliabaca, gracias por la comunicación con el EB7. Gracias a ustedes, hasta luego.